todos aquí estamos en un nuevo gameplay de Pepsi Man y bueno aquí estamos a la promoción no pagada vamos a empezar un juego como no oye qué está pasando oh, okay. Okay. ¡Ay! lo siento Ah. ¡Sí! Maldito. ¡Ah! ay, no, no, no no! Ah, ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Esto es un caos completamente. No. ¡Ah! No. ¡Ah! está, checo. No, puede eso. no, no, no, no. No. No. Lo siento. Lo siento, No. No. No. No. No. No. ¿Y por qué en la calle está así? Si sí, ya se ve claramente construida. Ay, no, no, Llora. no, no, no, no, ¡Lo siento! ¡Y no, no, no, no, no, más cuidado! Sí. ¡Me no, no, todo! ¡Qué mal trabajo ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Llegué! Espera. ¿Darás para un. para tomar Pepsi? Está recargando tu poder. O... Estás bebiendo tu propia sangre, amigo. Bueno. Así me gusta ya sé nuevo récord unos momentos después de aquí estamos otra vez ¡Ah! no. no quítate señora de no. Ah. Ah, no no no no no ah. no no no no no no no no no no no no no no no Ay, no, no, no, así no, no puede ser. Eso no puede ser así, eso no puede ser así oh, ¡No! ¡No! Oh, ¡No, otra vez! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué está pasando? ¡No, entonces no! no no no no qué está ¡Ah! Era más fácil así ah. Chifo Okay. Uh, uh, no, no, no, quédate. No, no, no, no otra vez las mismas personas. ¡No! Ah, ya casi llego, ya casi llego. Al ¡Oh! sótano. Un ¡Oh! patineta. No. ¡Oh! ¡Oh! Eso sí no. No. ¿Cómo sobrevivir eso? ¡Oh! No, no, no, no. No, no, no, no, no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está ¡Esto me pasa! solo ¡Ah! únicamente un ¡Ah! ¡Ah! No. Casi ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué están haciendo? Vamos, bueno, traes tu sangre. No puedes simplemente la tienda. Hay un montón de Pepsi. Y hay más marcas Pepsi. Oh, ¿Es tu propia marca te está matando. no, no, Oh. Oh. Oh. A las primeras me Qué maldito eres Pepsi Man? No puedo ser O sea no puedo creerlo O sea A la primera No sé por qué muchos dicen que eso es difícil oh. Ok, otra cinemática Vamos a ver quién está. Vamos a ver eso. Ah, olvida. Okay, ah, no. oh, ¡Espera! que le. No, no, no. no. Por Dios, va un incendio. ¿Por qué? Esto parece un caos, protestantes por todos lados. ¡Ay, cuidado, señor! No, no, no, pero ¡cago! Ah, déjame. Tito, déjame. ¡Ah! No checkpoint. Oh no! Oh No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! Just to the, yeah. No! No! Puedes Bueno, y bueno amigos Esto sería el gameplay de Pepsi un like y suscríbete Adiós